¿A quién tienes que trabajar? Amor, amor, tengo que trabajar, ¿no? <risa> yo y yo, yo venimos a la casa a hacer tutito Ay, son cinco porque mañana. Para la una. <risa> ¿Qué? ¡Qué joder. Hey guys! Lunes feriado y como buen feriado, la música trabaja a mediodía. Además, hoy día es la víspera del Día de Todos Santos, All Hallows Eve. Pues se, se resume en Halloween. Y como buenos chilenos, aceptamos cualquier excusa para tomar y. ¡Cárdense! Nos Production no, salimos del pequeño tour que la hemos ayudado por Canal 13 que igual pasado Piola es que yo estaba como no almuerzo en Asturias. Sí. Hay carta nueva. Hola. Hola. Buenas. Vamos a ir a tener no, nos ¿Quieres contar por qué estamos acá en el mall? Que hubo un pequeño incidente con un cierto computador. No sé a se ahora. así. Vamos a ver si podemos rescatar a Miren. Si, sí, no quiero discutir las circunstancias del ex incidente. No, no, no es necesario. Ok, gracias. Vamos a una. cita disfrazada. ahora. No se ve mucho, pero la idea es que soy Luke fucking Daines de Game of Girls. Así que no se permiten Uy. Uy, uh, celulares. Ah, lo está guardado. un cuarto de la tarde la quieren salió de la pega yo descansé me quedé acostado haciendo el vlog me gusta quedarme acostado pero lo hice porque calucito sí, ahora no quiero la red, sí, sí, sí. cosita linda y, ¿Y su también te dejo <risa> Mientras esperamos los helados, vamos a hacer la versión del Pregúntale un árbol en el molde. Pregúntale un árbol. Respecto a qué le falta el al blog, Ali dice podría agregar en el blog una sección sobre picada en Santiago o sobre algún tema que compartan. Ahí como que costumo, que faltó redactar algo, pero sí me parece una súper buena idea. Agubela dice ¿Podrías agregar una sección donde cuentes tus experiencias en lugares. Que ha sido y picar de sauces para ir. Segundo comentario que se repite sobre los locales. Cecilia Villanueva dice, podrías agregar una sección de recomendaciones. De lo que sea. Mm. Saliendo del cine, vimos y contador. Súper bueno, ¿cierto, Pipe? Muy bueno. Amada Ceballos me pregunta de qué creo yo en las universidades y qué estudiar. Cuando uno no sabe qué estudiar, yo no sabía, yo no sabía qué estudiar. Pero existe el bachillerato donde te hacen, tomar las clases que queréis tomar y cacháis para dónde va la micro, que se yo los dos primeros años y después tomáis la especialización. Muy pocos sabemos la existencia de los bachilleratos, sumamente recomendado tomar un bachillerato. No parezca redundante, creo que la universidad es una muy buena escuela. Hay ciertas carreras que no necesitan. Tú no necesitas ir a la universidad. Yo estudié diseño gráfico y egresé de analista programado en el sistema. Aunque no lo crean. Camila se pregunta como afuerino qué es lo mejor de Santiago. Creo que lo mejor de Santiago es el ocio. Hay demasiados lugares como para ir a comer, tomar café, pasear. también pregunta cuáles son los lugares, los mejores lugares de Valparaíso. En Valparaíso yo nunca carreteé mucho, pero pero lo que más me gusta es la costanera para el lado de Torpederas ir ahí comer churro a la costanera y ver los pajaritos el mejor lugar que en valparaíso Sarai Torres pregunta si he ido al sur o me gustaría ir he ido dos veces la primera vez fue a los nueve años cuando fui a Villarrica con mis viejo fue una de las pocas vacaciones que tuve con mi viejo y fue la zorra y más grande fui a Chiloé, también espectacular me debo ir a Puerto Williams y conocer más, más al sur me gusta más el sur que el norte ¡Que le bonito! ¡Chao! ¡Chao, pregunta por eh, mi lente que yo dije que era un ojo de pez, pero en realidad es un gran angular es de 10-18, un EFS es súper bueno, pero mi próximo lente creo que sea un, un 1022 22 que vi por ahí y que que si también y muy bueno Bueno, hoy aprendí que la tele es súper mentira que debería trabajar más mis disfraces para Halloween que este feriado largo fue fantástico. Que definitivamente creo que el ideal de fin de semana deberían ser tres días y no dos. Las preguntas de esta semana estuvieron súper entretenidas. Muchas gracias chiquillos por hacer muy buenas preguntas. Y responder también el Halloween Tag. Eh, recuerden que los miércoles a las 9 de la noche estamos en A lo Loco Radio. Y este fue el episodio 125 y nos vemos el viernes.